Hola, buen día, buen día a todos y todas, ¿cómo estamos? Bien, con la fresca llegamos hoy. Por suerte tenemos un solcito hermoso para disfrutar. En un rato más, cuando no necesitemos el PowerPoint, vamos a subir, así el verde entra también al salón, ¿no? Bueno. Creo que ya llegamos todos. Falta gente. Bueno, igual tenemos que arrancar, si no nos va a dar el tiempo. Bueno, preguntita de siempre. ¿Se acuerdan que solemos preguntar al principio? ¿Se hicieron la tarea? Bueno, ¿quiénes son de nivel inicial? Primario. Eh, la banda de primaria. ¿Secundario? Los valientes de secundario. Sos de los tres niveles, Re contra valiente, super, super heroína. ¿Quiénes son de Escobar, Belén de Escobar? Los barrios hacia el río. Eh, díganme de qué otros lugares. Garín, Garín. Capitán Sarmiento, Mateo arriba las manos, Mateu, no es un asalto, pero sonó raro, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Pilar? ¿Benavide, San Isidro? Los viajeros de Olavarría, muy bienvenidos. Después va a venir alguien que es de Olavarría, ¿ya lo conocieron? ¿Gustavo? ¿Sí? Y la gente de hoy, vamos a extrañar, me parece que a los amigos de Florencio Varela. Esteban Echeverría. Tigre. Bueno. Sabemos que hay jornadas docentes, jornadas pedagógicas, otros cursos de capacitaciones, también de, del ministerio, o estos también cursos de formación. Así que hay varios que nos avisaron que estaban hoy con otras cositas. Bueno. Bueno. Hoy estamos en nuestro tercer sábado y estamos en el gran desafío de cómo mapear, cómo mirar la comunidad, la institución y los alrededores. Acá voy a mandar algunas al fondo. ¿No, señora docente? Bueno, eh, les queríamos contar dos o tres cosas al inicio. Nos acompañan hoy y por última vez, así que hay que aprovecharlos muchísimo, el equipo del Instituto Jane Goodall, que tiene muchísima experiencia en tema de mapeo, de proyectos y campañas. ¿Estuvieron con el manualcito? ¿Quiénes pudieron trabajar con el manualcito de Jane Goodall? Bueno, yo lo acabo de apoyar ahí para no tenerlo en la mano. Métanse, tómenlo porque tienen el 80% de la tarea resuelta, acá el compañero asiente, está maravilloso el paso a paso, es un instrumento de oro, vale oro, muy amigable, métanse, se lo pueden dar también a los alumnos. Está maravilloso, hoy lo vamos a volver a mirar un poquito. Bueno, cositas a contarles. La primera diapo, les volvemos a recordar todas las redes con las que podemos difundir esto y que también nos ayuden a convocar a más docentes. Ustedes están acá hoy porque creen que esto les sirve, porque les es útil, porque les aporta tanto lo que podamos trabajar juntos con los facilitadores de los distintos temas como entre ustedes. Entonces, ayúdennos a difundir esto para que pueda llegar a todos aquellos que quieren trabajar por la conservación del ambiente, por la conservación de la biodiversidad, de la vida, con estas estrategias metodológicas. Entonces, acá está el Facebook de Comunidad Activa, el de Fundación Tema Iken, Twitter, eh, Instagram. Y también les queremos contar, esta semana, el lunes, fue el día del ambiente. ¿Sí? ¿No? El martes 5. El martes ah, buenísimo. El martes. Eh, nosotros en Fundación Temayquén este año vinculamos el, el Día del Ambiente al cuidado que podemos hacer los integrantes de Fundación Temayquén con respecto a la contaminación y al uso del plástico. Entonces, ¿se acuerdan de la propuesta de no usar más vasitos de plástico? ni de ¿Tienen las tazas? ¿Las pueden sacar? ¿Mostramos las tazas? Alto, alto, bien alto, el mate, la taza, el termo, sí, buenísimo. Vamos a hacer una foto, vamos a hacer una foto ahora, allá está Clara, sonreímos, así la subimos a los Facebook como parte del compromiso que tenemos, bueno, ¿nos damos un aplauso? Para, el, para los que vinieron hoy por primera vez... Hicimos un compromiso el primer día porque eh, Guillermo Prioto, nuestro maravilloso y amado maestro en conservación de la vida, nos hizo ver que estábamos dejando una huella eh, dañina, muy importante, con cómo estábamos tomando nuestro café. Entonces, alguien sugirió eh, que cada uno trajera y entonces hoy igual tenemos un par de tacitas de losa para los que vinieron por primera vez y no sabían esto. Pero eso lo vamos a ir disminuyendo para que cambiemos el hábito, ¿no? Sabemos que, lamentablemente, como decían muchos pensadores, pedagogos y otros filósofos, somos hijos del rigor, ¿no? Hay algo de comodidad y de zona de confort que si no nos dicen el límite es este, ¿no? Estamos ahí coqueteando con el límite. Bueno... Eh... Estuvimos viendo recién, estuvimos viendo recién, eh, o oh, no estuvimos viendo, les pasamos, estaba un video sobre nuestras visitas educativas. ¿Quién ha venido con su grupo de alumnos en algún momento a una visita educativa de inicial, de primaria, secundaria, para personas con discapacidad? Sí, buenísimo. Bueno, entonces ahora vamos a ver un video mínimo, chiquitito que explica la propuesta de las visitas y no digo más nada porque me van a retar. Las propuestas educativas de Fundación Temaiken son experiencias en la naturaleza, son aprendizajes en la naturaleza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 Buenas, ¿cómo están? Yo soy María de Los Ángeles, allá lo tengo Eduardo. Allá, Eduardo Melis. Yo soy una de las coordinadoras de todo lo que es la parte educativa de las visitas educativas. Me vieron ahí en el video, es muy feo verse. <ríe> en ese momento me puse muy roja. Eh, pero bueno, vamos a estar acá junto con Eduardo para todos aquellos que quieran conocer un poquitito más en profundidad las propuestas que tenemos, tenemos una propuesta para nivel inicial, una para primaria, una para secundaria, tenemos dos que salieron el año pasado específicamente para cuarto, quinto y sexto, que estamos trabajando contenidos eh, biológicos, uno se llama Biólogos en Acción, el otro Ecochicos, chicos también para que eh, puedan disfrutar tenemos visitas para personas con discapacidad, y un sistema de becas, porque realmente creemos desde Fundación Temayquén de que todos podemos cuidar la naturaleza, entonces este, las propuestas tienen que ser abiertas a todos. Así que vamos a estar acá en el, en el break, por si quieren conocer algo más. Y ahora sí, no les robo más tiempo, les voy a dejar el micrófono al Instituto Jane Goodall para que podamos comenzar esta mañana con... Eh, todo el enriquecimiento que tenemos en el día de hoy con todos los conocimientos. Así que, Andrés, un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso para ella. Eh, bueno, simplemente para que vieran una cara conocida o para los que estuvieron en el, en el último encuentro, pero la idea del día de hoy... No. Eh, la idea del día de hoy es eh, que se hagan una serie de presentaciones y por eso quiero volver a presentarles a Leticia Zavala, que es líder en, en proyectos educativos de nuestra institución, a quien conocieron en, el primer, en la primera de las capacitaciones, pero bueno, quería simplemente volver a presentarla por si alguien no estuvo. Así que Leti va a estar a cargo de esta primera parte y después ya irán viendo de qué se trata. ¿sí? Gracias Andrés. Bueno, ¿cómo andan hoy? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Como dijo María Laura antes... Hoy vamos a trabajar con algunas propuestas que hicieron algunas escuelas, creo que son siete instituciones que van a presentar algunos proyectos, pero vamos a retomar algo que vimos antes, que es la guía de coordinadores. ¿Se acuerdan de esta guía? Esta guía es del Instituto Jane Goodall, es una herramienta increíble para laburar temas de proyectos ambientales educativos, así que si la tienen, retómenla, si no está en formato digital, después les vamos a pasar el link y lo vamos a pasar como material por mail. Sí, si alguna no la tiene, no se preocupe, después está digital para descargar. Bueno, vamos a retomar un poco, por eso dice abran la guía de coordinadores, y vamos a ver el tema de mapeo comunitario. Algunas de las instituciones estuvieron trabajando con mapeo comunitario o con otras herramientas. Mapeo comunitario lo que tiene es que es una herramienta muy buena para tomar conciencia de la comunidad en la que estamos. ¿Sí? Tomar conciencia de las necesidades, de los recursos que tenemos para hacer un proyecto y para llegar al objetivo que nosotros tenemos como en el proyecto. ¿sí? Entonces acá tenemos, se divide en cuatro partes, que ahora la vamos a ver un poquito. Igualmente, les repito, está en la guía, página 51, cómo desarrollar un mapeo comunitario sí y cómo usar esta herramienta. Los beneficios son... Como dije recién, que tenemos, empezamos a tener conciencia del entorno en el que estamos, ¿sí? de las necesidades ambientales de los animales y de humanos que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y también, enseñanza integral. Nosotros pensamos en mapa y pensamos que lo vamos a ver en geografía nada más. No. Este mapa, el mapeo, lo podemos ver en cualquier materia en la que estemos. Biología, matemáticas, lo que sea, lo podemos aplicar en todos lados. Porque también es una herramienta para que los chicos conversen con su comunidad, recorran, vean factores biológicos, un montón de cosas se pueden hacer con mapeo. Así que salgamos del lado de geografía, aunque también es un beneficio. Aprendemos de la geografía y la distribución del área. ¿Sí? También determinamos las áreas con necesidades de nuestra comunidad y los recursos y los desafíos que vamos a tener en la comunidad. ¿Sí? Bueno, la primera parte del mapeo sería que observemos, qué tenemos alrededor. Nosotros cuando pensamos en observar, le planteamos a los chicos y a los docentes que se imaginan que son un ave, ¿sí? Se imaginan que son un ave que está en su comunidad. Entonces, mirar desde el cielo el entorno en el que yo voy a trabajar. Si yo decido trabajar tres kilómetros o lugares más chicos alrededor de mi institución, de mi trabajo, me imagino que soy un ave, lo miro desde arriba. Empiezo a imaginar que voy, cada vez que voy al trabajo o a la escuela, miro a la gente, ¿dónde va la gente? Va al trabajo, ¿a dónde? ¿A dónde van a recrear? Los espacios verdes, ¿Sí? los animales, ¿a dónde van? Entonces, observo. Las observaciones se pueden hacer fotográficamente, dibujando, escribiendo, memorizando, con cualquier recurso que tengan. Con el olfato, con todos los sentidos son las observaciones. ¿Sí? Entonces observo tres cosas particulares, si quieren ordenarlos de alguna forma: los factores humanos, los factores animales y el ambiente en el que estoy. La parte 2 sería la preparación del mapa. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hago un mapa? Bueno, lo pueden hacer como quieran, lo pueden hacer a mano alzada, ¿sí? Usando la imaginación, la creatividad. Después lo pueden descargar de internet, por ejemplo. ¿Saben la herramienta Google? Google Maps, bueno, imprimen, buscan su escuela, buscan su trabajo, buscan el entorno donde quieran trabajar y lo imprimen. Si no, van, a un, van y compran un mapa. O sea, de la manera que quieran, no es rebuscado, no sientan que tienen que hacer un mapa perfecto porque nadie va a usarlo como a escala o referencia de navegación. Sino que va a ser más una, una herramienta de trabajo. Así que en eso sientan la libertad para elegir el mapa y la preparación que quieran. Bueno, ahí dice un radio de 2 a 8 kilómetros, más o menos. Igualmente lo pueden hacer de menor medida o mayor, según dispongan, pero mayor ya es demasiado, me parece. Bueno, la parte 3, como les decía recién, se identifican las características principales de la comunidad. Nosotros lo dividimos en tres: humanos, ambientales y animales. Y elegimos tres colores para que sea más visual. También se pueden identificar con stickers, si les gusta. O dibujos, triángulos, círculos, árboles, lo que quieran. Pueden usar más colores, obviamente, sientan la libertad para crear en ese sentido, pero les recomendamos estos tres colores principales para que sea más visual la determinación. ¿no? Entonces, vemos las características humanas, como les decía recién, ¿dónde trabaja la gente? Marcamos la escuela, nuestro trabajo, el entorno. Las calles principales de nuestro mapa, siempre sirve para determinar, ¿no? las áreas de diversión y esparcimiento y los lugares que son importantes, bibliotecas, etc. Ese cuadro está en la guía de coordinadores, ¿sí? así que no se preocupen porque van a poder referir a la guía de coordinadores de Jane Goodall. ¿sí? Bueno, características de animales. ¿A qué me refiero con los animales? Me refiero más que nada, ¿habrá animales en, en peligro de extinción en mi comunidad? Quizás no, quizás sí, depende de dónde sean. Marcamos las zonas que son de uso para animales domésticos, los parques, las plazas, seis veterinarias, seis lugares de protección. Las que viven por acá cerca, bueno, quizás marcarían Temaiquén, ¿no? Como un lugar. Características ambientales. En este sentido, marcamos más eh, seis montañas, bosques, ríos, lagunas. A grandes rasgos, como una determinación geográfica. Sí, discúlpame. Aquí sí. Agregamos, por ejemplo, de la selva. Claro. Perfecto. Bueno, acá en recursos, a diferencia de lo anterior, vemos más las características humanas, animales y ambientales, y es más los hospitales, las policías, los bomberos, dónde están ubicados, en qué recursos me refiero a lo que yo voy a necesitar para desarrollar mi proyecto. Como decía recién Andrés, por ejemplo, en características ambientales, si yo voy a tratar el tema basura, marco los microbasurales, ¿sí? marco los centros de reciclado, Marco los lugares de tratamiento de agua. Quizás los lugares donde se protege la fauna y la flora o sea, se hace, se venden árboles nativos. Lo marco porque va a ser un recurso que yo voy a usar para mi proyecto, dependiendo de, del tema que yo elija. ¿no? Si elijo bolsas, bueno, una recicladora. Quizás un lugar donde se vendan bolsas eh, biodegradables. Depende del proyecto que yo decida. Si voy a hacer algo con animales, bueno, refugios de animales. Veterinarias... Eh, cualquier recurso que yo vea que es eh, funcional para mi proyecto. Por ejemplo, cenaza, hospitales, santuarios o refugios. Y acá tienen los recursos. Bueno, básicamente eso es un paneo general para la herramienta de mapeo. ¿Por qué es importante la herramienta de mapeo entonces? Porque quizás uno dice mapeo, ¿para qué? Porque quizás yo no sé qué proyecto hacer, quizás no sé qué... Digo, bueno, tengo que hacer un proyecto, ¿de qué lo hago? El mapeo lo que me hace es ver la problemática que tiene mi comunidad. Sí, lo que necesita, qué necesidades, qué problemática. Recorro el barrio. Los chicos cuando lo recorran van a sentir una pertenencia, van a empezar a imaginar qué problemática pueden trabajar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos... Sí, perdón, en sí. este sentido aprovecho y me sumo. Like. Me parece que es muy importante el recurso del mapeo porque lo que permite es verlo, ¿sí? Visualmente el mapa es súper amigable, nos lo facilita a nosotros, imagínense entonces a nuestros estudiantes. Y si además ellos son los que van relevando la información, han estado en territorio, han detectado ciertas cosas, se hacen ciertas preguntas y después lo pueden volcar en un mapa que generan ellos mismos y esto lo hace súper visual, de muy fácil acceso. La verdad que es, es como, no sé, si yo presentara todo esto en tablas, se vuelve inmanejable incluso para nosotros. Imaginemos para un chico de escuela primaria, incluso para uno de secundaria. El mapa es una gran herramienta, por eso insistimos tanto. ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar con la presentación de los grupos. ¿Quiénes son las escuelas que van a presentar hoy? Perfecto. Son siete instituciones no que van a presentar hoy. Seis instituciones, perdón, siete grupos. La secundaria, 22-20. Perfecto. ¿Quieren empezar ustedes? Sí. Son eh, proyectos distintos, pero... Bueno, puede empezar un proyecto primero? Sí, la idea, como dijimos al principio, es básicamente la actividad de hoy va a estar... Eh va a estar centrada en la presentación de algunos proyectos. Nosotros los invitamos en el último encuentro a que ustedes hicieran sus mapeos, su relevamiento, pensaran en sus proyectos, y en función del tiempo existirá la posibilidad solo tal vez de que otros grupos que no, a lo mejor no lo, no lo armaron formalmente puedan tener una breve intervención. Pero hay algunos grupos, que yo lo, lo mencioné en el encuentro anterior, que este, han hecho, han recibido un mentoreo especial y particularizado, personalizado y que van a presentar hoy. Entonces vamos a tener una dinámica de presentación, unos minutos para la presentación y después un tiempo para debatir, preguntar, hacer aportes. O sea, la idea es que acá intervengamos todos ¿sí? y que la experiencia del otro ya sea porque se está llevando adelante o el proyecto del otro nos sirva para empezar a imaginar nuestros propios proyectos ¿sí? y entender a partir de eso cuáles son las dificultades, cuáles son los desafíos. Acá le tenemos a Paula López que estuvo en el primer encuentro que nos, nos contó sobre su proyecto exitoso de nativas y de jardín de mariposas. ¿sí? bueno Me parece que siempre es enriquecedor, ustedes lo han dicho, lo hemos visto en las encuestas que ustedes han contestado, la participación de los colegas y que los colegas puedan mostrar lo que están haciendo, lo que están planeando hacer. Porque son los que están en territorio. Nosotros después nos vamos de acá y volvemos al aula con todo lo que esto implica. Con todas las fortalezas y todas las oportunidades, pero también con todas las dificultades. Así que nos pareció súper útil el día de hoy dedicarlo básicamente a estas presentaciones y a su discusión. Así que yo les pido que presten especial atención porque son compañeros, son colegas los que van a presentar esto, que seguramente tienen los mismos problemas, los mismos inconvenientes, las mismas ganas que ustedes. ¿sí? Listo. Hola, buen día. Mi bien. nombre es eh, Franco Franco Ortiz, trabajamos en la Escuela 2220, María Silvina Fernández, mi compañera, eh, conocida también entre varios colegas eh, por trabajar y demás. Vamos a ser breves, si bien estamos presentando, como dijo María, proyectos... Este, en, en un área y demás, pero en un punto de congruencia nos encontramos. El mío básicamente está abocado que comienza previamente si los que se capacitan con los cursos del ABC virtual de la provincia y los presenciales, hay una línea dentro de la rama de las naturales que abarca justamente el tema de sustentabilidad. Entonces... Como la tutora referente nuestra, eh, Lucía Ioliani, justamente es la que va a venir a tutorear y a acercarse a la escuela, arranqué ese proyecto con cuarto, previo a saber que estaba la propuesta del tema Iken y que íbamos a ser el elegidos. ¿no? Entonces, luego se surge la posibilidad y nos sentimos ultra reconocidos porque nos hayan elegido. Entonces, habíamos ya comenzado una línea. ¿Cómo comenzar con el tema de sustentabilidad? Entonces... Eh, apoyé mucho la práctica más que nada con el uso de recursos de imágenes, ¿sí? de videos arrancábamos con el día eh, Día de la Tierra como se lo conoce, donde aparecía el video de Jane Goodall antes de que se presentasen con el instituto y demás entonces, ¿qué veían cuando veían ¿no? imágenes que los llevaran a un, no algo conductista, sino más bien abierto para los chicos, hacer, poner disparadores de videos, había una propaganda de una compañía de seguros, no la voy a nombrar para no ser este chivo, pero era sobre ser o no ser sustentable. Entonces, con esas palabras, con ese, con ese video, con esas imágenes, ¿qué representaba la idea de sustentabilidad? Entonces cada alumno tenía que elegir una palabra que hablase sobre sustentabilidad. Entonces ahí surgió el tema del afiche. Esto queda ambientado en toda la escuela. ¿Sí? En el, el salón, prácticamente, donde estamos aplicando la propuesta. Entonces, cada uno de ellos eligió una palabra que los identificaba: resiliente, cuidar el medio ambiente, consciente, ser responsable, personas, etc. Entonces, como práctica siguiente, siguiendo con esa línea, llevé impreso cada una de las palabras, presenté justamente lo que desde el Ministerio, eh, perdón, del Ministerio de Medio Ambiente, sí, digo bien, que hay una definición de sustentabilidad, pero más que imponer esa definición propiamente dicha, que ellos armasen en función de las palabras que habían eh, puesto, que utilizaran los conectores adecuados, entonces ahí surgió varias definiciones de sustentabilidad. La que era más coherente o más acorde es la que queda aquí y es la que está pegada en el propio salón. Entonces, cualquier alumno, cualquier estudiante que está en ese salón ya no tiene que machetearse, no tiene que recurrir a una definición armada que no digo que esté mal, pero que esta es propia de ellos, esta le corresponde a ellos. Con María, Silvina, justamente tenemos el, el tema de que compartimos, eh, se nos superponen a veces los cursos. Es una escuela chica, entonces los sí. Todos, ay, Ahí se escucha mejor. La escuela SIC sí, de la cual estamos hablando es la Escuela 2220, conocida como la Escuela del Lago. ¿sí? Es una escuela que se encuentra a una cuadra del río Luján, una escuela pública que quedó encerrada dentro de un barrio privado. Nosotros salimos al recreo simplemente mirar desde las ventanas y tenemos toda la naturaleza. Los chicos que vienen a nuestra escuela, son algunos eh, de, de la zona de lo que es el Cazador, el Cantón, pero mucho de nuestra población es de Villa Alegre, Chechela, Matadero y Las Lomas. Entonces, toda esta temática, todo lo que está hablando Franco en este momento, más el otro tema que yo ahora en un ratito voy a presentar, tiene mucho que ver con su andar diario, con su vida diaria, con lo que ven, con lo que usan. Entonces, eso mismo ¿sí? lo estamos aplicando como un contenido que más allá de que esté dentro del diseño eh, curricular, más allá de que nos estemos capacitando en sustentabilidad, en problemas sociocientíficos, es algo que los chicos ven día a día. Exactamente, y aparte, como tenemos un problema con los salones, muchas veces tenemos que ir rotando, entonces ese salón de cuarto no pertenece a cuarto en sí, porque a veces tiene que venir un chico de quinto, tiene que venir un curso de tercero, justamente con María tenemos, María tiene desde primero a sexto, yo tengo de segundo a quinto año, la, digamos, el trayecto formativo, entonces cualquiera de ellos que se acerque a este salón está al tanto de qué, sobre qué estamos hablando, ¿sí?, y hay un punto de congruencia en cuanto a que, si bien nosotros en Cuarto arrancamos con la eficiencia energética, ¿sí? el problema justamente que los interpela de formarse como consumidores responsables ¿no? de ese recurso, ¿sí? de, ese, de ese bien que es necesario, de ese servicio, entonces... Vamos a seguir más adelante y vamos a tener un punto de encuentro luego con el tema de María, la problemática que ahora va a explicar ella, que es el tema de agua que lo abarca con quinto y con sexto. Pero cuarto, también va a verse involucrado, cuando en un momento tengamos que hacer justamente un análisis de la calidad del agua, ¿Qué agua, estamos recibiendo? qué agua estamos consumiendo en nuestra institución, que eso tendría que preocuparnos. Y de ahí trabajar con otro organismo, porque digamos, el, el, el tema no es que nosotros tenemos que trabajar solos en soledad y demás, sino que el aporte de fundaciones que nos estén ayudando, de organismos como el CONICET, por ejemplo, que es el que va a colaborar luego, es brindar justamente herramientas para que estos ciudadanos responsables se puedan desenvolver frente a estas problemáticas y más que sumarse a una queja tal vez, encontrar una posi un posible can canal de reclamo o de... Unir fuerzas para poder obtener un resultado positivo. O no, pero por lo menos intentarlo. Así que ahora cedo la palabra a mi compañera María. Muchas gracias. Gracias, Fran. ¿Querés que lo pongamos eh, acá igual no se ve mucho, pero como para... Bueno, eh, yo vine hoy acompañada, como verán, pero no soy Rubén, porque estoy con antibióticos, así que no, no transmito nada. Una de las cuestiones del agua es que también dentro de un, au, de un aula llueve y llueve y llueve y no tenemos estufa y así quedamos. ¿no? Eh, bueno, todo esto que está hablando Fran, nuestra modalidad es de ciencias naturales. ¿sí? Entonces intentamos que eh, todos los temas ¿no? sean transversales que puedan empezar en primero, que puedan, es el primer año que tenemos sexto y que se pueda terminar en sexto. Particularmente yo tengo una materia que se llama Ambiente, Sociedad y Desar Ambiente, Desarrollo y Sociedad que conlleva lo que se llama un proyecto anual. En todas las modalidades, ¿sí? en sexto año, los chicos son los que tienen que organizar un proyecto anual. Y, eh, bueno, yo me lo planteé desde ese lado, ¿no? Entonces, no soy yo la que armo este proyecto, sino que son ellos. Surge con toda la temática de la sustentabilidad, qué es sustentable, qué no, si es sostenible. Bueno, el recurso agua. ¿Realmente es un recurso, como se decía antes, no, eh, renovable? ¿Lo vamos a poder seguir manteniendo en el tiempo? Y se retoma así un proyecto que se había hecho hace años anteriores sobre la contaminación del agua del Tajamar. Los chicos, sí que bueno, acá no ven bien, no fuimos un ave, fuimos un satélite en este caso, sí, eh, obtuvieron el mapa de Google Maps, donde está ubicada la escuela, y comenzaron a hacer diferencias desde el año 2000 al 2018, viendo cómo había cambiado sobre todo la zona de los humedales. Por lo tanto, como surge el tema de los humedales, bueno, fuimos a ver funciones de humedales. Luego surge, bueno, ¿y qué agua tomamos? ¿No? Esto que decía Fran, bueno, el agua que tomamos acá en la escuela, ¿es la misma que tomo en Chechela? No, pero yo vivo en Mateu, por aparte, nuestra población es un colegio muy querible y tenemos chicos que vienen de Mateu, de Sabio, y la Escuela del Lago queda... ¿Vieron dónde dobla el viento? Un poquito más allá todavía. Bueno, después viene la... Por ahí está Mercedes, la de la isla. Y, entonces, bueno, el agua es diferente. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Hasta que surge el problema de... Bueno, ¿qué agua estamos tomando? ¿No? Y el problema que los chicos, si ¿sí? empiezan a trabajar, es si este agua que tomamos está o no contaminada. bueno si tomamos agua de pozo, ¿de dónde proviene este agua? Proviene del acuífero Puelche. ¿Por qué no del pampeano? Ahí empezamos a investigar ¿sí? la contaminación que tiene el pampeano. Pero los chicos dijeron, bueno, yo quiero saber si el agua que tomamos acá en la escuela es potable o no. Ahí nos dirigimos a la UGC, donde vamos a hacer determinadas entrevistas. Eh, me dijeron que sí, que todo bien. Eh, la primera vez me contestaron, la segunda me clavaron el tilde, la tercera también, pero bueno, vamos a seguir insistiendo porque los que se tienen que encargar ¿sí? del análisis del agua para que sea oficial justamente es la gente de la UGC que lo manda a analizar. Después empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que contamina el agua? Porque ellos vieron que los humedales, por un lado, ¿sí? que los tenemos todos rodeando a la escuela, cada vez hay menos, que los humedales son filtros de agua que no solamente actúan como esponjas, sino que también van filtrando y van haciendo cada vez más pura el agua, que se comunica ¿sí? con los acuíferos. Y por otro lado vieron que había microbasurales, que eh, había muchos efluentes que estaban realmente con mucha burbujita, que las aguas residuales, por ejemplo, en el matadero iban directamente al Tajamar, entonces ellos decían, filtra el Tajamar, filtra el Luján, no hay humedales, la contaminación del Puelche es cada vez mayor. Entonces, nos contactamos por otro lado con AISA, que tiene hechas varias investigaciones sobre el acuífero Puelche y el Pampeano, y de ahí eh, que tenemos el 31 de julio, eso gracias a dos estudiantes de la Tecnicatura Ambiental en Escobar, eh, que me hicieron un contacto directo, y bueno, ya el 31 de julio tenemos esa visita. Por otro lado, con el profesor de geografía, fueron a recorrer el otro día el Tajamar, pudieron empezar a hacer un mapeo con la basura que se va encontrando, ¿sí? no solamente en las orillas, sino también que sale directamente del tajamar entubado. Es decir, está entubado y ya sale con basura. Y bueno, eh, tenemos un montón de actividades como para hacer... Recorrer Tajamar, Luján, Humedales, entrevistas, que ya nos contactamos también con Patricia Pintos, que ella trabaja muchísimo con Humedales, estuvo hace cuatro años atrás dando una charla en Maswich, nos recomendó también determinada bibliografía. Desarrollo territorial, ¿sí? que eso es algo todavía que nos queda pendiente para poder pedir entrevistas. Entonces los chicos dijeron, bueno, bárbaro, vamos a investigar, vamos a trabajar. Con Franco vemos la parte de sustentabilidad, con el profe de geografía hacemos los mapeos. La profe de química de Quinto estuvo trabajando todos los que son las características y propiedades del agua. Y ahí surge el tema, no ¿cómo arreglamos todo esto? Que, bueno, si yo les cuento todas las actividades que quieren hacer, creo que estamos acá, no sé, un montón, pues se han enganchado mucho. Pero ellos es con lo que quieren concluir, sí, es poder concientizar y sensibilizar a la población, no? Esto eh, de que si uno hace una cosa y el otro otro poquito más y otro otro poquito más, podemos llegar a realmente hacer un cambio. Entonces quieren terminar haciendo una campaña de educación ambiental, contando un poco lo del proyecto. Yo les conté eh, lo de la etiquetera, sí, que no me acuerdo eh, que si fue en el primer encuentro, ¿no? que era un folleto para donación de órganos en el segundo. Bueno, les conté y dijeron, sí, tenemos que hacer un folleto que sea llamativo. Bueno, ahí también está la otra contraparte, tenemos que hacer un pedido en el municipio. ¿Por qué se elige la Plaza de Escobar y no directamente el barrio Mataderos o Villa Alegres por una cuestión de seguridad? Sí, por X problemas eh, que surgen en los barrios y que surgen con los chicos, ¿sí? hay bastante ajuste de cuentas, eh, mucha también eh, drogadicción y tranza, bueno, y varios problemas por los cuales sí, nos vamos a ir a la plaza. Eh, para agregar también dentro de lo que hablamos de la calidad del agua, ¿no? uno de los proyectos que formando digamos dentro de este ciclo de capacitaciones nosotros tenemos un grupo con mi compañera que está acá sacándonos fotos que hemos armado un grupo consolidado en el cual siempre nos vamos trasladando con capacitaciones y nos vamos avisando de seminarios congresos etcétera en el centro cultural de la ciencia el año pasado se dictó un curso que María iba a concurrir pero después por cuestiones personales no pudo concurrir pero estuvo muy bueno y era de tecnologías emergentes para descontaminar el agua entonces, el ingeniero Pablo Arnal, que trabaja en el CONICET, era el que propone justamente que las escuelas convoquen. ¿Para qué? Para que justamente se haga esto del mapeo y demás, para ver qué calidad de agua estamos tomando acá, en la escuela, in situ. Entonces, de ahí trasladarlo a las, a las casas, ¿no? Para ver qué tecnología. Armar básicamente un filtro. tutoreado obviamente, por ellos. Entonces, ese es el paso. ¿Qué? indagando porque la curiosidad era también, ¿quién, ¿quién tendría, así como la UGC, tendría que encargarse de la unidad de gestión comunitaria, ¿sí? de Escobar, encargarse de determinar la calidad del agua en las escuelas, de quien depende es de la parte de consejo escolar. Entonces, tengo un conocido en consejo, le digo, Chillo, por favor, voy a contactarme, yo no sé nada, mis chicos te van a ir y te van a preguntar de todo. Entonces de ahí para ver qué... ¿Qué es eh, agua apta para consumo humano? Entonces, en un punto nos encontramos con María. In, in... En, en, en un montón de puntos vamos. Ah, porque eso nos dijo el profe Ortiz. Ah, Sí, porque estamos no en definitiva estamos hablando de lo mismo, pero básicamente la idea es el mensaje es trabajar con los organismos, sí, no podemos hacerlos todos, es un trabajo adicional, sí, es un trabajo adicional porque hay que moverse, hay que estar, eh, es más, en el grupo de la isla estamos con Mercedes, con Irma, con Raúl, que ahora después van a exponer y también estamos ahí, armamos un colaborativo porque no nos podemos encontrar y bueno, esas son las cosas que conlleva trabajar en equipo, sí. Pero tenemos que lograr esa sensibilización, esa concientización, que esa es la tarea que tenemos que llevar, que esto se sostenga la imagen de la mano que estaba sosteniendo, que no sea una moda, que no lleguen a su casa y se olviden. Es más, el otro día fueron a visitarnos los chicos de Temayquén, cuando los chicos se acercaron a él y vieron... Fueron interpelados por ellos, pero de tal forma que se armó como un debate súper interesante y yo no los había visto porque a veces pasa que la, el feriado, que el paro, que no viene, que la lluvia, etcétera, etcétera. Pero evidentemente hemos sembrado algo en esos pibes. Esto que han hecho con María ha llegado de alguna forma. Esto que viene haciendo Franco ha llegado. Entonces esa es la tarea y ahí nos damos cuenta que el indicador está, que hemos sembrado esa semilla. Ese es el mensaje que venimos a dejar. Bien, y una cosita más, eh, ayer, sí, porque esto va, les vuelvo a repetir, eh, el proyecto lo arman, ellos yo los voy guiando, y ayer terminaron cambiándole el nombre. El nombre original eran Nos Están Matando Lentamente, Pues estábamos trabajando hace unos años atrás con el frigorífico, eh, con las cosas que tiraba el y claro, hablando ¿no? de, bueno, pará, pero yo también tiro basura, yo también el pozo y este que y el otro, entonces se cambió sí y fue fantástico porque eh, es más compromiso aún el decir nos estamos matando lentamente, no entonces de ahí el qué hacemos, cómo hacemos, hay que concientizar y sensibilizar y creo que es un arma muy potente la que tenemos que es la educación para poder hacer esto, como decía Fran, sembrar un poquito y un poquito. Así que bueno, eh, no sé si es que vienen preguntas o... ¿O qué? ¡Sí! ¡Sí! Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, eh, hay unas cuantas cosas para decir. En, en primer lugar, digamos, lo esencial, la pasión. ¿no? Y que... no. Me parece que frente a la pasión uno tiene dos opciones, quedarse como un espectador y con la boca abierta y paralizado, cómodo ahí sentado, o apasionarnos también. Así que yo les agradezco en primerísimo lugar por la pasión y por el compromiso, en primerísimo lugar. Después vamos a analizar. Pero creo que lo mejor sería, o lo que a mí me gustaría, es escuchar a los colegas si tienen preguntas o comentarios. Tenemos un tiempo para esto. Así que levantan la mano, les desacalzamos el micrófono y si no me tienen que aguantar a mí que voy a seguir hablando. No hay comentarios. Increíble. Cierren la boca, vamos. Bueno, eh, más allá de lo que les dije, me, me parece que hay varias cosas a remarcar. Siempre cuando hay una presentación de este tipo, la, la presentación es un fiel reflejo, es un buen espejo de lo que sucede en el terreno real. ¿no? Y creo que la claridad y el orden de la presentación refleja la claridad y el orden de las ideas y del proyecto. Si uno lo presenta de manera desordenada es porque está desordenado esto es claro y como docentes lo sabemos muy bien, No cómo el lenguaje nos sirve para estructurar nuestro pensamiento y, y nuestras acciones y, y viceversa. Así que fantástico eso, lo han enmarcado muy bien, ha quedado muy claro cuál es el, el objetivo, eh, cuál es el tema y cuál es la metodología que han, que han decidido utilizar. Eh, me parece clave acá mencionar cuán bien han logrado ustedes que los chicos se apropien del mensaje, empezaron con eso con el cómo lo hicieron, porque el cómo siempre lleva a, a la apropiación. Si yo lo único que hago es bajar una propuesta, literalmente, yo estoy acá arriba y la bajo a los chicos, esto no los atraviesa. Además estamos hablando de escuela secundaria. ¿sí? Entonces, más aún. Si son ellos los que generan el proyecto, si son ellos los que hacen el relevamiento, si son ellos los que salen a ver y pueden charlar además con los especialistas, más allá de las capacitaciones que como docentes que nos profesionalizamos constantemente hacemos, me parece que ahí se garantiza la verdadera participación porque está en el origen del, del asunto. ¿Sí? Me, Parece fabuloso, ustedes han mencionado muchas instituciones, Conicet y otras, y profesionales que se acercan o a los que ustedes se acercan para, para interpelarlos a la gente de Temaikén y debatir, sí, y para también este, recibir información eh, y formación para poder llevar adelante el proyecto, eso me parece que es importantísimo. Nosotros hablábamos en el encuentro anterior de la importancia de las sinergias, ¿no? de potenciarse en la acción aliándome con otros. Y acá tenemos desde las alianzas más próximas, más aparentemente sencillas, que es con el colega, y la prueba está acá, y, y está ahí, y está en la escuela, con los distintos docentes, evidentemente tienen directivos que acompañan. Sí. Sin duda, porque... Sin, ¿Sí? No me mientan. Sí, bien. No me cabe ninguna duda. Eh, las, Así que en, en términos generales, y más que generales, súper específicos, el, el, el proyecto me parece que es excelente trascendente, relevante y que han sabido hacerlo llegar por lo que nos están diciendo. Así que, bueno, van a ser más que bienvenidos a nuestra red y eso lo vamos a hacer después cuando les hagamos un tacle al cuello antes de salir. Pero, bueno, algunas preguntas que me parece que está bueno como para... Eh, sí, perdón. Eh, perdón. Eh, primero agradecerles y también felicitarlos. Eh, yo estoy también, soy una de las que eh, soy pertenezco al Jardín 902, eh, soy eh, docente del nivel inicial eh, y tengo eh, en el aula eh, niños de 3 y 4 años. ¿Y por dónde viene mi agradecimiento? Porque eh, ustedes eh, están, digamos, sembraron la semilla y yo trabajando respecto eh, a este tema de la concientización con mis pequeños, porque son pequeños. Agradezco porque eh, es sus alumnos, eh, futuros padres, eh, van a, eh, sus hijos, eh, también, ellos también van a sembrar la semilla en sus hijos. Y es eso lo que, la problemática que vemos también en el nivel inicial, eh, que los niños vienen con muy poca información y muy pocos hábitos de concientización. Este comentario quería hacer nada más y después expondré. Eh, no recuerdo tu nombre, el mío es franco, eh, soy Jorge Paredes, eh, bueno, no soy docente, vengo acá por información. Eh, tu proyecto, eh, el nombre es Sustentabilidad. Eh, no, o no lo entendí bien o me parece que el nombre podría variar, porque estás más en el hecho que en lo que sería la, la información. No sé si fue clara la pregunta. Eh, lo que pasa es que no comenté, pero tengo un blog, el blog del profe Franco, ¿sí? en el cual ya venimos con esta línea de capacitación en, en, digamos, en la parte ambiental a acercarme a, la, a tema Iquén con las capacitaciones y demás, llegó a que vaya posteando y demás, y enmarcándolos en propuestas. Entonces, la propuesta se ha ido mejorando. Arrancó, por ejemplo, con el tramo de fortalecimiento de las ciencias naturales, que lo da la provincia de Buenos Aires, en la cual teníamos que presentar una entrega enmarcado dentro del diseño curricular. Entonces era dar una resignificación a los contenidos que estábamos dando, ¿no? Entonces, ¿cómo daba, por ejemplo yo, que doy introducción a la física, el tema de energía eléctrica, ¿sí? de una manera aislada, un contenido que a lo mejor para el alumno es que no lo puede ver, que no lo puede... Y si lo enmarcábamos con, por ejemplo, el ahorro energético, hay que cambiar el significado. Entonces fue una propuesta que se fue mejorando, la capacitadora que mencionamos vino, nos acercó a la escuela hace dos años, y esa propuesta se fue perfeccionando a tal punto de que forma parte ahora de la, una publicación que va a salir dentro de poco de la Universidad Católica de Córdoba, que habla sobre, justamente del de ahorro energético y la concientización. ¿Por qué? Si vos tenés, porque los chicos ya saben para dónde vamos encarados, ¿no? el, el hilo conductor de cuarto de física es eh, energía, básicamente. Entonces esta energía eléctrica. bueno Si nosotros estamos en este momento, por ejemplo, haciendo una calefacción extrema, ¿sí? o si en verano tenemos que acondicionar para refrigerar, es porque evidentemente falla la aislación. Y de ahí, el próximo paso, el próximo salto que va a dar, por eso viene la parte de sustentabilidad, es justamente hablar de construcción sustentable. Porque uno cuando viene, por ejemplo, por Escobar, que haces una bajada, Ves en la mano derecha todo corralones y es el emporio del cemento, del ladrillo, que es lo clásico. Pero, ¿dónde hay construcción sustentable? Entonces, este, este es el enganche, ¿se entiende? Pero todo el tema de sustentabilidad es, eh, a ver, tenemos que habituarnos de conductas que vayan sosteniéndose a lo largo del tiempo, pero que, yo no, voy, no le digo a los chicos, tienen que dejar de consumir. No, por el contrario, pero consuman responsablemente. Pensando en esas generaciones, en los que vienen. ¿sí? Porque digo, a uno me dice, yo no quiero tener hijos. Perfecto, pero el hijo de tu amigo, de tu primo, de tu vecino. Entonces ahí está donde llegamos a la concientización. La sostenibilidad tenemos que pensarla, o la sustentabilidad, desde el lado de que son conductas y hábitos que hay que modificar o que hay que apropiarse. Pero vos no podés apropiarse, como no ha pasado en la isla, con Mercedes, con Irma, con Raúl y con Damián, que estamos trabajando, que queremos hablar de que queremos preservar, Ellos ya me estoy adelantando, no, pero queremos preservar un espacio, pero cómo, si los chicos tienen que ir, recorrer, palpar, observar, ver, tienen que apropiarse, como hicieron acá con el tema del Tajamar, verlo, a ver qué pasa acá, tener un ojo crítico, tener un ojo sustentable. Pero por ahí viene, la, la, la, digamos, el hilo. Está fundamentado y demás. Síganme en el blog y ahí se lo vas a ir a ver todos los posteos. Buenísimo, muchas gracias. ¿eh? No, no por claro. favor. Gracias, un gusto. Bueno, si quieren podemos cerrar con una última pregunta. ¿Algún docente? A ver, acá tenemos... Eh, bueno, me pareció la verdad que eh, her hermoso eh, todo el proceso en el que están y con mucha pasión y esfuerzo. Eh, si miraran hoy hacia atrás y tuvieran que volver a comenzar ya con la experiencia que tienen, ¿cuál sería como el punto de inicio que podría ser más sensible para poder generar un movimiento que promueva más lo que quieren. Es decir, pensando en todos los actores que comentaron, las acciones, los pedidos, los reclamos, el trabajo con los pibes, el trabajo con las directoras o con otros docentes o con las supervisoras. ¿Cuál sería, si con la experiencia que tienen ahora, tuvieran que volver a empezar, como ese punto en ese sistema que sería más sensible para entrar y movilizar? Primero, yo creo que sería este, perder el miedo, porque muchas veces uno eh, tiene temor de, de, de cómo va a ir, que nos vamos a equivocar, y realmente este, si no comenzamos a transitar este camino, si no hubiese ocurrido por curiosidad a estas charlas de tema, y que mucho antes de, de tener justamente enmarcados en una propuesta, tal vez no me hubiese surgido esa duda. Tal vez si no escuchaba al de al lado, ¿no? Entonces, haber escuchado a tiempo, haber visto las señales, ¿no? Y comenzar a concientizarme yo, ¿sí? A ver, ¿este cambio climático me afecta o no me afecta? ¿Formo parte? Apropiarme yo. Yo creo que comen hubiese comenzado por eso, porque no me, form no me sentía parte. Yo era un consumidor irresponsable. No digo que ahora sea responsable 100%, pero tuve que generar el cambio yo y perder el miedo y ver que estos recursos... De, no que, ah, mira qué lindo ese video, ah, mira que. No, integrarlo de manera estratégica. Por ahí, eh, indagar más al respecto. Eh, arrancaría por ese lado. Por ese lado para justamente armar como ese rompecabezas y presentarlo. Entonces, hoy estaría un poquito más avanzado de lo que estoy, pero no estoy en desconformidad con lo que vamos haciendo. Pero eso ese es mi punto de vista. Eh, coincido en una cosa, sí, eh, empezaría por mis miedos, no los de los chicos, dejarlos al lado. Y sí comenzaría exactamente con lo mismo, recorriendo el Tajamar, pero ya de una, ¿sí? y yéndonos atrás a la parte, bien de atrás, de, de Villa Alegre, que hasta ahora es una asignatura pendiente que tenemos por cuestiones de, de seguridad. Pero sí empezaría con ese disparador, porque se ve, se huele, como, ahí no la encuentro, ahora, eh, se huele, se huele, el olor es... Insoportable, insoportable. Se huele, se toca, se observa, se escucha. Digamos, usamos todos los sentidos. El disparador sería el mismo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Espectacular la presentación. Bueno, ahora llamamos a la secundaria 17 va a hacer una presentación. Bueno, qué tal, buenos días. Nosotros somos el equipo de la escuela secundaria número 17 eh, de Islas. Eh, nos encontramos ubicados a orillas del río Luján. En la primera sección es la única escuela de Islas que tiene el partido de Belén de Escobar. Conformamos una comunidad educativa que integra el jardín de infantes y la primaria 22 y nuestra secundaria que tiene orientación en ciencias naturales y con una fuerte impronta en la educación ambiental. Eh, la escuela se encuentra eh, aproximadamente a 10 kilómetros por ruta 25 luego de la Barranca del Cazador. Se ingresa por un camino, eh, por tierra y también por lancha eh, en el Puente Mercante. Eh, los alumnos ingresan eh, desde el Puente Mercante, los que son de la zona, y eh, otro grupo proviene de Dique Luján, que está distante eh, a 15 kilómetros aproximadamente de la escuela. Eh, tenemos la alternativa del acceso también eh, por tierra. Eh, así que bueno, cuando se nos planteó eh, la propuesta de realizar un mateo, mapeo, perdón, en principio bueno, los chicos tienen un fuerte contacto obviamente con el entorno natural de, porque la escuela se encuentra en una zona del humedal, o bañado, así que el contacto con el entorno es eh, prácticamente a diario. Los chicos están en la escuela todo el día, llegan a las 8 de la mañana y se van aproximadamente a las 4 de la tarde. Como se trata de un proyecto institucional, que es eh, prote la protección de, de esta área, eh, con la aspiración de que la escuela eh, se conforme en una reserva o un sendero de interpretación, donde eh, otras escuelas eh, puedan visitarnos y apreciar eh, la naturaleza eh, amenazada y muy acotada, eh, dado que, bueno, como todos sabemos, estamos rodeados del de, eh, avance de las urbanizaciones privadas. Al frente de la escuela, cruzando el río Luján, hay una reserva privada que forma parte de lo que es el barrio Puertos Sustentables o Sustentabilidad, con la cual estamos articulando acciones o contactos para ver en qué nos pueden eh, contribuir en nuestro proyecto. Eh, bueno, le paso la, la palabra a mis compañeros que estuvieron trabajando con los chicos en, en lo que les van a explicar lo, lo que hicieron. Eh, bueno... Buen, buen día, mi nombre es Raúl, eh, soy profesor en esta escuela a partir de este año, hace dos meses recién, y este proyecto arrancó años anteriores. Entonces, también he tenido que ir conociendo el proceso que se fue dando a lo largo de los años y cómo los estudiantes y los docentes vivían esta experiencia en marco de este proyecto. Lo que tengo para contarles ahora como apertura a todo lo que trabajamos, es que eh, a medida que fui conociendo el proyecto, eh, inicialmente se daba con uno o dos cursos, con la profesora Mercedes, y después la intención se fue eh, haciendo que, que ese, ese proyecto abarque a, toda la, a todos los cursos y también integre las distintas disciplinas que eh, involucra a distintas áreas, ¿no? geografía, historia, biología y todas las áreas eh, relacionadas con las ciencias naturales. Yo en el colegio estoy, eh, doy química de carbono en sexto y físicoquímica ahora recientemente en segundo año. Cuando se planteó la idea de hacer el mapeo y conocer la comunidad, surgieron estas primeras preguntas de quién es nuestro barrio y quién es nuestra comunidad más lindante. Y nos encontrábamos con eh, una comunidad lindante que era la naturaleza misma. Tenemos muy pocas casas, casi ninguna, alrededor, ¿sí? son, están más extendidas porque los que viven en Escobar o los que van camino al Paraná, como explicaba Irma, desde la entrada del cazador hacia el basural hay más o menos nueve kilómetros, 10 kilómetros y ahí hay una calle que entra hacia mano derecha que son dos kilómetros hacia adentro un camino eh, mejorado pero que uno entra como al campo ¿Sí? y se encuentra con la escuela al borde del Río Luján. Entonces, al salir del predio escolar, no nos encontramos con nuestros vecinos, como generalmente ocurren en otras escuelas. Entonces, la, la idea del mapeo se iba, si bien eh, fueron surgiendo un montón de, de, de, de cosas a destacar, como por ejemplo, los chicos cuando vienen en lancha, se les, se les dio la consigna, cuando vengan en la lancha, vayan mirando a su alrededor, saquen foto, detecten lo que a ustedes les llama la atención, qué cosas le hacen sentir bien, qué cosas le hacen sentir mal, y si le, algo le hace sentir bien o mal, por qué. La idea de esa propuesta era justamente apuntar a que aquello que nos hace sentir mal tal vez tenga relación con aquello que se está destruyendo, Al, aquello que nos hace sentir bien tal vez tenga que ver con aquello natural que nos da algún cierto eh, placer, aunque sea visual, y que algo motiva. Entonces, la propuesta se daba tanto para los que vienen en el colectivo como para los que vienen en lancha. Si bien los chicos iban contando, eh, muy pocos podían sacar eh, fotos e incluso muy pocos realizaban la tarea. Como saben, la tarea a veces de, de la casa eh, no viene hecha. Entonces, lo que hicimos en el colegio fue los distintos profesores de, en distintos días eh, plantearnos salidas. Entonces así íbamos saliendo con los chicos a recorrer el predio. Y cada uno en el, en el recorrido podía identificar diferentes cosas. Por ejemplo, aprovechando la materia química del carbono, en el recorrido hablábamos del carbono, hablábamos de la química e íbamos identificando las cosas que necesitábamos identificar. Por ejemplo, eh, los humedales, eh, hablábamos del, del efecto invernadero, de la producción de gases... Eh, esas recorridas se dieron en estas tres semanas en distintos días. Cada profe fue saliendo. Incluso ayer una profesora salió con los chicos e hicieron una recolección grande en el marco de otra campaña, una recolección grande de basura que fueron identificando. Eh, eso se fue dando así, por eso el mapa, el mapeo, se acotó a nuestro predio escolar. ¿sí? Entonces, en el mapa, que ahora lo vamos a, vamos a profundizar, está todo nuestro entorno y fuimos identificando los entornos naturales y qué veíamos, acá veíamos más plantas, acá veíamos más agua acá era una zona más barrosa si queremos transitar por este lado vamos a hacerlo eh, tranquilos y por este lado vamos a tener que ver si hay agua o no hay agua o cuando sube el agua o cuando baja el agua, fuimos identificando ese, esa zona que, que están acá otra cosa eh, bueno, eso en, en el marco de cómo fuimos trabajando durante este tiempo, ¿sí? Todo quedaba registrado primero en nuestros, en nuestros borradores y después la idea era plasmar el mapa para poder presentarlo. Los chicos saben que veníamos a presentar eso que estamos trabajando. Pero no terminaba de dar todo lo que teníamos en, en mente. O sea que quedaban, incluso el mapeo sigue siendo una tarea pendiente para poder hacerlo, por ejemplo, como un mural o como algo mucho más grande al mapeo, desde el recorrido eh, que arranca en la entrada del cazador. Claro. ¿Explico brevemente esta parte? ¿Cómo se divide este, este, este afiche? Las preguntas fueron, ¿cómo nace el proyecto? ¿Cómo estamos? O ¿Qué acciones realizamos? ¿Y qué pensamos hacer mañana? ¿O acciones prontas eh, durante este año son las acciones próximas eh, que pensamos? Bueno, los chicos que trabajaron años anteriores eran del curso de quinto y cuarto y quinto y sexto. Los que van integrándose ahora también necesitan entender de qué se trata todo esto. Entonces, eh, los docentes mismos también. Yo también necesitaba entender de qué se trataba todo el proyecto. Si bien hablábamos de conservar los humedales o proteger nuestros humedales, ¿por qué los humedales y por qué nosotros? Entonces, surge la pregunta cómo fue cambiando nuestro entorno y por qué nuestro entorno, qué está pasando en nuestro entorno. Desde la avenida, desde Escobar hacia la escuela, al atravesar la entrada al cazador, el entorno se hace en principio más natural e incluso anteriormente era un, un ambiente bastante eh, campestre y, y libre, por decirlo. Todo eso se fue modificando y hoy hay nuevas construcciones inmobiliarias y de barrios que van cambiando el contexto de lo que veíamos antes. Y ahora vamos viendo cada vez más entrando donde estaba la naturaleza, barrios enormes. Llegando a la escuela, entonces eh, vamos viendo la naturaleza, humedales, los ríos, los arroyos, la comunidad y emprendimientos inmobiliarios. Eso era nuestro entorno. Y, y eso se fue modificando, se fue destruyendo en algunos casos, se fue perdiendo en otros casos por destrucción o por, eh, o por otros motivos, pero hacíamos la mirada sobre los emprendimientos inmobiliarios, lejos de eh, entablar cualquier otro tipo de, de, de cuestionamiento acerca de los emprendimientos, la realidad era que esos emprendimientos se daban sobre eh, lugares que anteriormente eran humedales. Después, eso surge en el marco, bueno, lo va, lo va a explicar mejor Mercedes cómo se da el, el surgimiento, pensamos en qué acciones realizamos o qué se realizó a, a, a partir de eso. ¿sí? Se empezó a trabajar en torno a este proyecto, se realizaron acciones de divulgación, acciones de de exposición en Feria de Ciencia, en la Feria Escolar acerca de qué estaba pasando con el entorno y se empezó a delimitar lo que se denominó el sendero, el sendero que recorre todo el predio de la escuela. En ese sendero, que va a profundizar Mercedes también, eh, se realizaron acciones para ese sendero. ¿Qué es lo que pensamos hacer mañana? El objetivo principal de este, de este proyecto es la preservación de estos espacios que están dentro del predio Escolar. La preservación no solo como lugar para poder tener el contacto con, directo con la naturaleza y poder estudiar biología, fisicoquímica, protección del ambiente, evolución del ambiente, de la tierra, de la geografía, sino también como zona privilegiada dentro de una escuela. No sé cuántas escuelas en Escobar pueden llegar a tener un, un, un área tan diversa de vegetación y de, de zona, una zona seca o más seca, otra zona más inundable, una zona bien inundable cerca del río y el río. Entonces hay varios ecosistemas y varias, eh, varias áreas para trabajar y para preservar. Ese es el objetivo principal, que los estudiantes puedan ver cómo preservar un lugar que es propio, que entiendan cómo son las gestiones, que puedan valorarlo, que puedan estudiarlo, que puedan transitarlo y que puedan reconocerlo para poder protegerlo. ¿sí? Ese es nuestro espacio, el escenario es nuestra escuela y ese es el objetivo principal de este proyecto. Ahí confluyen todas las demás disciplinas con todas sus eh, intencionalidades y con todos otros proyectos que surgen, como el mariposario, la creación de un repelente desde el área de físico-química y química, la, la creación de un repelente natural, un proyecto adjunto, el Mariposario otro proyecto adjunto, el, la preservación de árboles nativos, otro proyecto adjunto, que todo confluyen en este gran proyecto que es preservar ese lugar. ¿Sí? Ahora, los chicos. Bueno, faltó la huerta, la huerta también. Bueno, eh, buenos días, mi nombre es Mercedes. Eh, yo trabajo en la escuela desde hace seis o siete años o más capaz. Tengo la parte. De de biología en el ciclo superior, así que tengo salud en cuarto y en quinto biología y en sexto tengo biología y ambiente, o sea, los tengo casi todos los años. Y bueno, y este año eh, la escuela sufrió este, una chique eh, para, eh, bueno, para, para el cierre de una sección... Concretamente, lo que hicieron fue armar un pluriaño, nos juntaron a los de cuarto y quinto, por, eh, bueno, eh, adu eh, aduciendo de que la matrícula no era suficiente. Así que, lamentablemente, eh, algunos docentes... Este, eh, Tuvieron que irse de la escuela, y bueno, a mí me tocó. Yo quedé por, por tema de puntaje y de antigüedad, así que, ¿cómo es? Me, me, me tocaron que, eh, quedar con las horas también de biología de cuarto y quinto, así que los, los tengo juntos, así que tengo más cursos ahora. Y, y bueno, lamentablemente algunos compañeros se tuvieron que ir, y bueno, nos arreglamos como podemos. Bueno, eh, Así que los tengo, digamos, como para trabajar bastante con el tema del proyecto. Bueno, el proyecto surgió, creo que desde que yo estoy en la escuela, empezó despacito, porque cuando nosotros nos trasladamos, eh, a la, a la mayoría, este, bueno, los chicos vienen, que vienen en colectivo, desde el pueblo, digamos, de la, de la, de la plaza, desde la estación de Escobar, eh, bueno, siempre empezamos comentando de cómo iba cambiando el paisaje una vez que bajábamos la barranca. Entonces fue natural entre ellos y nosotros, entre los docentes, fue surgiendo el tema de qué está pasando con, con el paisaje, qué está pasando con nuestros bañados. Porque, digamos, empezó hace bastante tiempo el tema de humedales, pero eh, los humedales tienen distintas características en todo el mundo, entonces, teníamos que ver nuestro humedal cuál era. Por eso es que el nombre del proyecto es Humedales Nuestros Bañados, para que se tome conciencia que los humedales acá son los bañados. ¿sí? Entonces, eh, bueno, así empezó, despacito. Eh, empezamos en eh, la Feria de Ciencias, con los chicos de quinto, que se da el tema de evolución, hicimos con los de quinto y segundo, hicimos varias salidas eh, al Museo de Biología de Capital y tratábamos el tema de evolución para que ellos vean cómo evolucionó desde que se formó, desde la era precámbrica el lugar donde estamos porque abajo está el macizo de Brasilia hasta la actualidad. Y después con los chicos de sexto, que tengo ambiente, igual que María, eh, veíamos toda la parte de contaminación del agua, del acuífero Puelches, o sea, que la, la cosa cerraba por todos lados. Y así empezamos despacito, tratando de cooptar a otros docentes y a otros cursos. El tema es que, bueno, algunos fueron entrando al proyecto, se fueron saliendo. Eh, los profesores que están acá hoy, están, eh, digamos, trabajaron en algún momento, pero digamos, en el proyecto este específicamente estamos empezando este año. Así que yo estoy muy feliz por todo lo que estamos trabajando juntos. Y bueno, eh, el proyecto, por ejemplo, el año pasado, logró que el nombre de la escuela sea eh, referido a los humedales, eh, nuestros humedales. Y el año anterior, en una feria de ciencia que también habíamos armado ya, yo eh, le había propuesto a una alumna que, digamos, que haga un, un, un logo de la de cómo se representaría la escuela. Bueno, y le, le prometí, porque la alumna, esta chica, este, iba a estudiar Bellas Artes, le digo, el día que, que se presente el proyecto de hacer el escudo de la escuela, yo, aunque vos no estés, lo voy a presentar. El año pasado, el logo de ella ganó, así que el escudo también está como proyecto, eh, está como propuesta en el ministerio para que sea nuestro escudo. O sea que el nombre de la escuela hace referencia al lugar donde estábamos, el escudo de la escuela también. O sea que venimos, <risa> todo va cerrando. Bueno, eh, no quiero superponerme con lo que dijeron los chicos. Bueno, el año pasado, después de mucho, logramos identificar las especies para empezar a hacer el sendero de interpretación. Como estamos escasos de recursos, nosotros tenemos unos zanjones estos anjones y este, este zanjón, ¿dónde está el otro? Acá, este zanjón. Entonces, esta parte también es parte de nuestro predio, pero no podemos pasar. Entonces, lamentablemente, tuvimos que circunscribir el sendero de interpretación a la zona donde podíamos caminar. Entonces, lo hicimos alrededor de la escuela. Todo esto está marcado con rojo. Lo hicieron los chicos, esto. Y bueno, ahí fuimos, salimos con los chicos el año pasado, eh, nos ayudó un profesor de, de la escuela primaria, y con eso fuimos identificando con los nombres vulgares la, eh, los géneros de las, las especies de las plantas. Así que bueno, el año pasado ya empezamos, pero como estábamos escasos de recursos, los carteles los hicimos con cartón. La idea es este año poder hacerlo como con, bien, digamos, con madera, con pintura, y lograr hacer los puentes, que ahí está lo que decía Irma, que la Fundación Puertos de, de Sustentabilidad, eh, por lo menos nos, nos van a hacer un puente, digamos como para pasar y poder recorrer. Nosotros le, le dimos prioridad a este, ¿sí? como para poder recorrer también. El tema es que la escuela, como está en la sección de Isla, no solamente tiene la parte de humedal, sino además también tiene la parte de la selva en galería, o sea, la continuación de la selva que viene desde la zona de Misiones y toda la parte de Mato Grosso. Entonces, eh, uno cuando entra en el camino, que es un camino que nos prestan, eh, ve realmente la selva en galería, o sea, se mete como en un túnel, sino, si todos los años esa, eh, ese lugar, digamos, no se, lo, no se lo corta, directamente se cubriría. sí. Pero uno ve precisamente la selva, entonces... Lo único que tenemos que hacer es preservar y concientizar. La gente de Escobar no sabe que existe esa escuela y no conoce el lugar, no conoce su lugar. Por eso es que no protegemos, porque no conocemos nuestro lugar. Ese es el problema. Yo no sé si hay problema de currícula, cuál es el problema, pero realmente no protegemos nuestro lugar. Entonces, bueno, por eso es que el proyecto este, la idea es transformar ese lugar en una reserva, para que puedan ir gente, digamos, no, de, no solamente del conurbano, los que quieran venir y mostrarles, digamos, cuál es la importancia de preservar nuestro lugar. Bueno, la idea es que los chicos van a ser los guías, eh, la, eh, la dificultad que tenemos es, como pasa en este momento con los adolescentes, tienen dificultades, tienen vergüenza, eh, les cuesta mucho expresarse entonces bueno tenemos que trabajar en eso trabajar mucho en que se sientan cómodos que puedan hablar que se puedan apropiar que se puedan apasionar y yo creo que con todos los que estamos trabajando ahora eso se va a lograr este año así que bueno sé, yo quería comentar que con respecto a lo que dice Mercedes, la selva en galería, en una de las caminatas que realizamos esta semana y también eh, en, en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, eh, surgió una, una campaña por parte del municipio de eh, protectores eh, ambientales. Eh, bueno, salimos a recorrer con pocos chicos, vinieron ese día porque no había lancha, no sé por qué motivo, y, y les digo, bueno, nos paramos en medio de la, de la galería de esa selva y les digo, bueno, si ustedes tuvieran que contarles a otros chicos eh, el lugar donde ustedes están y por qué deberían venir a visitarlo. Y, bueno, y ellos dijeron, bueno, es eh, venir a una selva y es como vivir una aventura. Eh, y bueno, así fuimos conversando por el sendero y lo que más me, me gustó y cuando, creo que cuando hay coherencia y hay eh, trabajo en equipo eh, con los colegas, eso se transmite a los chicos, sin necesidad de decirles, eh, chicos, tenemos que limpiar este lugar, eh, solos comenzaron a levantar botellas, eh, que muchas veces eh, hubo crecida la semana anterior, eh, no es que lo tiramos nosotros, sino que el agua trae, eh, entonces eh, surgió de ellos espontáneamente el levantar la, la, la basura que veían y bueno seguimos disfrutando de, de, de la naturaleza y del espacio. Cuando en una recorrida que hice con los chicos de sexto alrededor ellos me mostraban cómo era el sendero y cómo se iba, eh, cómo se fue dando el año pasado. Eh, pudimos notar que, por ejemplo, cerca de la escuela había árboles que eran eh, plantados, exóticos y más alejado de la escuela la, la variedad vegetal se iba haciendo más autóctona. Entonces esto fue una observación como para escribirlo porque nos mostraba cómo el asentamiento del hombre y su entorno se iba modificando con lo que el hombre modificaba y si nos metíamos más hacia el camino y nos íbamos más para allá, encontrábamos especies más autóctonas. También hay re reintroducidas o algunas que se filtraron, pero más en la zona de la escuela había especies más eh, exóticas, ¿sí? que trajo el hombre y que los plantó ahí. Eso como para destacar también porque en un recorrido eh, la estrategia a veces no tenía que ir solamente con entrar en la zona de mayor vegetación para ver la vegetación autóctona, sino dar una vuelta también, por el entorno, mostrando de que el hombre va modificando eh, su entorno y la naturaleza eh, cuando, cuando, la, cuando la ocupa. ¿no? Y el sendero, bueno, eh, es este, inicialmente, y lo que la idea es poder eh, salir, gen, dar vuelta a la, al predio escolar eh, donde, está la, donde está el edificio, eh, acá hay una zona no se lee, pero dice una zona más barrosa, que tiene inundaciones variadas, o sea que a veces tiene más agua, a veces tiene menos agua. Está dibujado un puente por si sí, eh, se podría llegar a entrar ahí, eso hay que estudiarlo. Pero esta zona, la idea es venir, entrar luego por acá y volver a salir, porque esta zona es de mayor vegetación y de, ter de tierra firme como para poder andarla. Incluso creo que Franco anduvo el otro día por ahí. Y esta zona es más de bañado. ¿Sí? O sea, una zona, en realidad una zona más de agua con plantas, eh, ¿vieron esas plantas vegetales que están todos pareciera cortados al mismo, por una tijera? Bueno, toda esta zona con mucha agua y en algún momento surgió eh, poder hacer como un mirador para ese lado, ¿sí? para que se pueda ver la extensión del bañado hacia el río, eh, hacia el arroyo correntino que cruza por este lado. Sí, Arroyo Correntino y Río Luján son eh, las intersecciones de, esos, de, esas, de esas cuencas. Bueno, sí, para cerrar, este, lo más parecido, para no superponerlo, como dijo Mercedes, trabajamos en distintas escuelas, lo más parecido a la escuela 2220 en el lago donde estamos nosotros con María Silvina es la isla, ¿sí? pero con la diferencia que eh, nosotros era, es una escuela pública que quedó encerrada en, dentro de un country, tenemos que pasar por una barrera. ¿sí? No es muy cómodo que nuestros chicos no puedan salir a hacer una salida de campo como pasa acá en la isla. Entonces, Por eso el tema de proponer la intangi, intangi, javi, intangibilidad, perdón que se me trabucó la lengua, pero no, nos emociona eso, entonces propuse justamente usar las herramientas de tecnológicas, como no nos podemos cruzar con los chicos, no coincidimos, armar un documento colaborativo, les pedí los Gmail de Irma, de Raúl, de Mercedes y de Damián, entonces de ahí empezamos a escribir, Irma fue la punta, ¿sí? y a la vez vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque vamos a darle el formato para Feria de Ciencias, en lo cual vamos a fundamentar y demás. Y esto que hicimos acá, que hicieron los chicos más que nada y los profes, con el tema de todo lo que es el sendero, la parte de los mapas y demás, armar un Padlet sí, y que quede directamente en la nube. Entonces no se pierde. Pero más que nada es eso, que se apropien, poder colaborar. Pero como decíamos, trabajar en equipo es fundamental. ¿no? Tengo el corazón partido, estoy entre la 2220 y la isla. Pero estamos así. Me quieren llevar. Bueno, muchas gracias por compartir este proyecto increíble, espectacular. Esperamos que se replique en muchas escuelas. ¿Alguna pregunta, duda para los docentes? Espero que puedan llegar a esto de la reserva. Ahora mi consulta es eh, sobre la ignorancia, pregunto, ¿no? Cómo es el tema en la isla y todo eso. Eh, ¿Pueden participar, podrían en este proyecto integrar a otras escuelas para que colaboren en esto y que conozcan, porque ahí veo que tiene para el fútbol, un ecos para patio, básquet, quincho, un ecosistema bellísimo, donde muchas otras escuelas podrían también conocerla, por eso no sé cómo es esto de si pueden llegar ahí, y también aportar y poder ayudar, ¿no? y también concientizar, porque esto una vez que lo conocen los chicos se traslada, entonces concientizar también a otros de que esto existe, porque muchos quizás no lo conocen, no solamente saben que hay una escuela en la isla, pero todo ese ecosistema hermoso del que ustedes hablaron no se conoce. Bueno, esa es la idea, la idea es lograr que vengan otras instituciones educativas para de esa manera ¿Ah? este, concientizar, primero eh, digamos que concientizar para que se apropien, para que conozcan, la idea es esa, lograr lo que pasa, este, tendrían, lo, que hay que, o sea, lo ideal sería o sea, lo, que los chicos vengan en la lancha, eh, que conozcan el lugar, que pasen el día en la escuela, o sea, tenemos todo. Y la idea es esa, lo que pasa es que el, el tema era armar el sendero de interpretación, el sendero está armado ahora. Y este año, va, eh, siempre empezó, o sea terminó, llegábamos con la lengua afuera, eh, en Septiembre, octubre, cuando ya hacía demasiado calor, inclusive para, en octubre para recorrerlo. O sea, el calor que hace es infernal. Entonces, bueno, este año, este año la idea es empezar antes y que, digamos, que a nivel eh, distrital le, el, el proyecto sea, digamos, este, de interés educativo para que puedan venir las escuelas. El, el sábado anterior, esto se lo comento, eh, el sábado anterior en las puertas de Temaiquén con un grupo de, con Damián, surgió la idea de llevar a la escuela para poder trabajar eh, juntos. Eh, en principio salió como la Semana de la Química, luego lo fuimos modificando y la idea ahora es hacer la Semana de las Ciencias Naturales en el colegio. Con esta, con esta idea podríamos pensar en la Semana de las Ciencias Naturales abierta a otras instituciones educativas, donde en esa semana trabajemos desde experimentos, desde visitas, desde recorrido con otras instituciones educativas, usando como escenario el predio eh, para hacer la Semana de las Ciencias Naturales. ¿sí? Es una buena ampliación como, como propuesta. Sí. sí, buen día, quiero felicitarlos. Y hace creo que tres años eh, la escuela ERA SB7 hizo un proyecto literario. Fuimos, tuve la suerte de acompañar al grupo y fue un profesor de artística, una profesora de biología que maquilló a todos eh, y la bibliotecaria. Era un proyecto que tercer año preparó cuentos, fue contaron. Eh, muy lindo, pero bueno, surgió también que hay un video que si tienen la suerte de este, recorrer por YouTube, se llama Camino Isleño. Sería bueno que la escuela tenga que se apropie porque es parte de la historia de la escuela. Fuimos en barco, en esa lanchita, fue todo el proceso. Después, este, la escuela al año siguiente, la EP-22 vinieron un grupo de folclore y la verdad que bailaron bien. Y bueno, como a veces los directores no tienen continuidad, y a veces los profesores menos, eh, quedó cerrado. Sería bueno una, que nos dieran una invitación a la escuela. Ahora somos EES 29, tenemos sexto año, y ese grupito está en sexto año. Sería maravilloso que nos inviten poder ir y, bueno, poder compartir. Y sería, me quitó la palabra la persona que está acá adelante, que sería bueno, eh, como es que sean una invitación a hacer una feria, invitar a otras escuelas, porque yo como docente, cuando fui, también tenía la idea que había que pasar el Paraná, que era toda una historieta. Y bueno, y hay formas también de llegar en auto. O sea que cuando tuve la posibilidad por ahí de ir, digo, ¿cómo voy a ir a la escuela de la isla? ¿Dónde voy a ir? Y es maravilloso que también los chicos puedan ver, conocer y compartir las inquietudes de ustedes. Así que, bueno, voy a esperar la, la invitación. Muchas gracias, chicos. Quiero Yo solamente algo. quería decir que también el Jardín 902 espera la invitación. Así las vamos a visitar y a conocer. Eh, quiero agregar algo, eh, bueno, el, el video lo hizo Franco. El proyecto que había arrancado, porque también está el programa de Jóvenes y Memoria, hace dos o tres años, si mal no recuerdo, arrancamos justamente con uno que se llama La Historia que nos cuenta el río y ahí buscábamos el testimonio porque esta escuela, yo también estoy trabajando desde 2011, si mal no recuerdo, y pertenecíamos a la EGB, eh, digamos, hasta que nos conformamos como escuela secundaria, y ahí quedé con una materia que es física clásica y moderna. Entonces armamos el proyecto más allá de que no pertenecía a mi materia, eh, pero digo, esto forma también de una identidad, que los chicos tengan una identidad y que tengan un registro y que puedan buscar. Y fuimos a buscar, y fue muy laborioso, porque es laborioso, no es que somos este, profesores de escritorio, que nos sentamos, vamos a la escuela y nos quedamos ahí, murió todo ahí, sino que trascendemos en horario. Fue ultra laborioso, porque los chicos se tuvieron que mover fuera del horario, permiso de los padres, llevar, negociar, acercarlos a McDonald's, a comer un combo, no sé, uy, perdón, dije la marca, haciendo... Pero fue terrible, una marca de comidas rápidas, tuvimos que acercarnos, pero fue con la intencionalidad, pero... Eran seis, eran seis chicos nada más, pero se movieron como nunca y fue, digamos, marcamos un precedente y quedó como parte del proyecto institucional, como dijo Mercedes. Pero también la historia que nos cuenta el río Luján, que está pre precioso, con testimonios de la gente isleña, gente que trabajó ahí, la propia directora, nuestra primera directora, Patricia González, que es la que actualmente se encuentra eh, dirigiendo la escuela. Hola, eh, hay algo que me parece que, que quiero agregar, que, no, que es digamos, el horizonte que tenemos, que el otro día cuando estábamos armando lo que íbamos a hablar y todo con los chicos que fueron de Temayquén, eh, hablábamos de, eh, de uno de los objetivos de la escuela secundaria que es armar ciudadanos críticos y partícipes. Eh, esto, digamos, el hecho de apuntar a la a la reserva que amo que es lo, lo, lo mediato, no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, pero bueno, la idea es que la escuela va a seguir porque es un proyecto que en este momento es transdisciplinar. Eh, por lo menos estamos empezando con, digamos, con, con lo básico que es el sendero de interpretación, que ya está, se hizo, generando lazo con otras instituciones. Con otras instituciones, sí, bueno, con el caso de Temayquén, con, con puertos, con OPS, que eh, Fundación Temayquén eh, hace la campaña eh, para salvar al, al venado, al ciervo, ciervo. ciervo de los pantanos. Eh, que, bueno, caminando con los chicos también eh, contaban de que habían tenido la posibilidad de, de ver ¿no? diferentes especies de fauna en la zona. Eh, y ahí ¿no? eh, sugieren ¿no? que llamemos al OPDS, que es el organismo que la Provincia de Buenos Aires se encarga de eh, habilitar estas áreas protegidas. Eh, bueno, la campaña de Fundación Temayken es exigir más áreas o reservas protegidas. Así que, bueno, con los compañeros lo que dijimos, bueno, empecemos a llamar a la plata. Yo, por mi parte, ya mandé mensaje y, bueno, es la parte que tenemos pendiente que hacer toda la gestión burocrática eh, para eh, lograr eh, el objetivo principal, que es, eh, de alguna manera, salvar también a nuestra escuela. Eh, en este contexto ¿no? de amenaza sobre las escuelas de isla que en nuestro caso empezó con el cierre de aulas y con el intento inicial de ocho escuelas de isla cerradas en Tigre y San Fernando. Entonces nosotros creemos que una manera de salvar nuestra escuela es que nuestro proyecto avance, se consolide y que sea valorado por toda la comunidad. En esto último que mencionabas del, del vínculo con quienes cortan el bacalao desde los sucesivos gobiernos, desde la, la gestión estatal, es donde los equipos o las redes pueden hacer que la cosa tome fuerza. O sea, en la medida en que otras escuelas vayan a visitarlos, yo también me voy a sumar y voy a charlar con ustedes para, para ir a visitarlos y compartir un, un tiempo con ustedes y con los chicos, este, me parece que ahí es donde aparece la verdadera fundamentación que nuestros representantes deberían tener en cuenta. Así que yo realmente los invito a que aprovechen de esta oportunidad única y fabulosa de conocer el sendero, de compartir con estos jóvenes y con, y con los adultos que están trabajando con ellos, porque de esa forma creo que, que podemos hacer realidad este, este sueño fabuloso que ustedes tienen. Muchas gracias. Bueno, los invitamos ahora a un intervalo y volvemos con más presentaciones a las 12.